Bueno, aquí estoy con Alfredo y ha sido la noticia. El verte desde el mismo inicio con el equipo Granma. Eran tantos los deseos. Eh, ¿Qué te motivó a comenzar de, prácticamente sin descansar? No, que los otros años no había empezado porque, ¿sabes? Son muchos cambios de Japón a aquí a Cuba, de, de hora, de alimentación y todo. Pero bueno, como estábamos aquí cerca en Estados Unidos, no me afectó en nada incorporarme el primer día. Y bueno, estoy aquí con ellos muy contento y también deseaba también empezar eh, después de varios años sin comenzar una cena nacional con el equipo. Hay quien dice que este picheo va a ser más cómodo, mucho más cómodo para ti, pero realmente es un picheo más lento al que tú enfrentabas, con menos repertorio. Eso para un bateador también le necesita hacer ajustes, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes en estos primeros juegos? Sí, no, es eh, bastante difícil. Eh. Pienso yo que es más fácil ajustarse rápido que el flojo. El flojo, más rompimiento, eh, los piches mueven mala bola, pero bueno, nada, estamos haciendo los ajustes y hasta ahora... Y lo que me ha favorecido es que me han dado bastante base por bola, que puedo ver más, más lanzamientos. Ferrer no te ha querido pichar en la primera subserie, ¿Qué, fue? ¿qué era lo que le estabas diciendo? Nada, nada, no, que, que, que se parara, da, bueno, señalar las cuatro malas, que se estaba sentado y no se quería parar. ¿Tú crees que hace bien? Porque Benítez atrás hace tremenda función, yo sé que ustedes tienen una tremenda relación. ¿Lo, ¿Se lo dices a Benítez? Sí. ¿Va a ser tu turno casi toda la temporada? Sí, no, eh, eh, Benítez está enfocado en eso, él sabe que, que en situaciones comprometedoras van a por darme la, las cuatro malas y para pisar a él. no él está concentrado y bueno, hasta ahora está haciendo trabajo, está ahí dando su giro y empujando las carreras que hacen falta para el equipo. Físicamente, ¿cómo te sientes, Spine ¿Alguna lesión que, que vengas arrastrando o estás eh, en plenitud de condiciones? No, no, estoy al 100%, al 100% eh, nada, un solo poco... Eh, adaptándome de nuevo al, al béisbol de acá y nada, espero pronto estar al 100% ya para enfrentarme a todos los pisos. ¿Y el Junior? Ahí bien, jugando hoy está ahí y gracias a Dios está todo bien y esperemos que, que sigan mis pasos. ¿Vieron el Luger? Esperemos, hay que fortalecerlo bastante. Gracias. gracias.